Foto de viene, ¿eh? Nos han dado a elegir entre el azul y la roja y Charliza ha elegido la roja. Hola amigos y amigas de Facebook, de YouTube y del Instagram. Mambur Montana en color rojo. Charlie, al rollo. Vamos a disfrutar de una Mambur. ¡Hostia! ¿Qué sensación más rara para nosotros, eh? Este es un sofá. A ver, los verdes, esperaros, esperad su que voy. Bueno, si esto es como ir en posición aquí en eh, motocross, casi. Bueno, la posición es cómoda, recta Charlie ya me está diciendo que le gusta mucho cómo va sentada en la moto Uah, Los baches se los come que da gusto y te enteras ¡Ni te enteras! ¡Ni te enteras! Detalle, vamos en tercera, 4000 vueltas, 55 km por hora Bueno, bien, es lo que esperas de una moto con este carácter Vibraciones típicas, cuando vas en Quinta a 3000 vueltas a 50 km por hora, pues bueno, pequeñas vibraciones, es normal. Motor muy noble. Venga va, rotonda. Le enseñas la curva y la vas sola. ¡Qué gran producto que ha hecho Magburg con la Montana! ¡Qué gran producto! Fijaros, si es que... ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser la moto? Eh, puta madre, eh. Esto es mejor que el sofá de casa. Nos vamos a comprar una para sentarnos a ver la tele. Yo que vengo de una R, pues bueno, me gusta. La verdad es que no descartaría yo una moto de este estilo o esta moto como segunda moto, ¿eh? ¡No es lo mismo! ¡Ya lo sé! ¡No es lo mismo! ¡Es una 500! ¡Esto es una moto de enduro con pinta de trail! ¡Venga, tira! La verdad es que da gusto ver como Mapbur hace las cosas ¡Sí, señor! Marca española hay que apoyarla al 100% un gran producto, nada que envidiar a otras marcas en su categoría por precio y prestaciones pues no sé si la pondría en el número 1 pero si no está en el número 1 quizás estaría en el número 2 cambio suave freno delantero es una delicia aquí. y algo que me gusta que parece una tontería el punto muerto sale a la primera mola la más ¿eh? mola mucho lo que más me ha costado a mí personalmente ¿eh? y es algo totalmente personal como vengo de una R la posición de los pies, las estriberas pero bueno dos minutos a acostumbrarse eh No, protectores, eso ¿Eh? no se agradece. Eh, qué moto más chula, es como la mía, ¿eh? El azul es guapa, ¿eh? También, el azul es, rato es chula. Bien, a sí, eh. Yo no me la esperaba así de guapa, ¿eh? A mí me ha gustado mucho Sobre todo es cómoda para ti, ¿eh? Esta te gusta a ti ¿Eh? Tú vas ahí como una reina Está bien, ¿no? como vas también con el asiento más rectita, más tranquila, ¿no? No vas tan echar para adelante Tira, tira.